¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Referente que este domingo 10 de octubre. Nosotros felices y contentos como todas las noches de llegar hasta sus hogares, por supuesto, a través de la señal a nivel nacional en los nueve departamentos de Avia Yala Televisión y, por, y también en nuestras plataformas de las redes sociales y nuestra página oficial, aviayala.tv.gov que es la transmisión en directo que tenemos de toda la programación. Bienvenidos, porque hoy vamos a recibir y estaremos acompañados de una mujer que en sus venas corre la danza, que expandió sus pasos internacionalmente. Muy buenas noches, bienvenidos a Referentes. Trudy Murillo Aliaga. Nació el 26 de octubre de 1983 en La Paz. Profesión, directora y maestra de danza. Ya conocen a nuestra invitada y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Trudy? ¿Qué tal? Qué gusto compartir contigo en este programa donde vamos a hablar de tu vida 60 minutos El gusto es mío Trudy, por favor, eh, me llamaba la atención tu nombre, ¿de dónde proviene? En realidad hereda el nombre que es de mi madre y de mi abuela Así que tenemos una cadena ahí de las mujeres con este nombre Que es un nombre alemán, ya. porque mi abuela tenía descendencia alemana Así que bueno, de ahí viene Ah, mirá, qué lindo, la verdad. No es la muy verdad, común. No es muy común y te lo dije al inicio del programa cuando nos saludamos porque dije, qué interesante el nombre, quería saber el origen, ¿no? Pero hablando de origen, querida Trudy, nosotros vamos a revisar la cápsula origen que habla de la vida de nuestra invitada. yo como artista también creo que el decidirte de vivir del de arte en Bolivia es una gran valentía porque una cosa es que hagas cosas bonitas o que sepas bailar o tengas un talento para el canto, la, el arte o... otra cosa es de que decidas vivir de, de lo que de tu talento ¿no? bueno, Trudy entró muy chiquita a, a pasar clases en el estudio de Mariela González y yo tengo una anécdota muy bella de mi hermana porque... Siempre era ir a ver, ir a ver lo que bailaba, ir a ver lo que bailaba. Y siempre tú la ves en el escenario la Trudy no porque sea mi hermana, sino porque brilla, de verdad que brilla. O sea, tú dices, y yo siempre hablo eso con mi hermana y digo, en un Bolivia donde la palestra es cortita y tienes que aprovechar cualquier momento para poder bailar y mostrar la belleza que haces. Trudy entró a bailar donde Mariela González y muy chiquita sus... 17 años que se graduó, o 16, en la escuela de, de baile de Mariela, le ofrecieron una beca a Cuba y ella, por sus propios méritos, no por la escuela Mariela González ni nada, a, a, recibió una beca a Cuba y ella se fue a estudiar a Cuba. Los orígenes de nuestra invitada especial y por supuesto, ¿quién más que conoce tu vida, Trudy? Es tu hermana. Le dicen magenta, ¿verdad? Es un hombre artístico ah, y bueno, el legado de mujeres en mi vida tienen como esa impronta artística. artística. Y mi hermana es pues arte y yo creo que... Que es un referente maravilloso para mí también, ¿no? Claro, no, y además eh, toda esa esencia que ustedes llevan como hermanas, ¿no? Se nota en la calle que son personas que están muy ligadas al arte. Querida Trudy, ¿cómo inicia este sueño de ser bailarina? Bueno, gracias a mi madre, eh, ella me llevó... Mi madre hizo ballet de pequeña y lo dejó porque mi abuelo era diplomático y viajaba mucho. Entonces, un año con unas amigas del colegio decidimos entrar al ballet. Todas dejaron el ballet y yo me enamoré. Me enamoré, fue algo que dije, bueno, esto quiero hacer toda mi vida. Y con mucha decisión, dejando cumpleaños, todo, ahí empecé a mis seis años. Seis años. Sí. ¿Dónde? ¿En qué escuela? Primero empecé con la maestra eh, eh, Inchauste, pero que ella ya no está acá. Y después estudié con Mariela González, que ya sigue teniendo su estudio, se llama Estudio Dance Mariela González. Sí. Uh -huh. Tenemos una fotografía nosotros de Trudy, de muy pequeña. Mira esa foto. Sí, tenía seis años, mi primera presentación. Sí, en esa foto. Hace eh, ¿qué año era? Pucha, ahora tengo 37, no sé. ¿90 y algo? Sí, más o menos, sí. Qué lindo, y además eh, se notaba muy emocionada, Me ¿no? encantaba, me encantaba el escenario desde pequeña. ¿Te apoyaron tus padres? Muchísimo. Yo creo que es la base más grande y, y el cimiento más grande tener ese apoyo, porque no es fácil llevarte a las clases, comprar el vestuario, esperarte, recogerte... Mi madre se la pasaba esperándome, llevando, llevando algunas amigas. Así que... En ese ajetreo, Trudy, ¿cómo eran tus horarios? ¿Cómo dividías entre lo que es el colegio y también eh, esta formación que no era un hobby para ti, que tú ya lo tenías bien claro lo que querías hacer? Me organizaba, yo creo que, igual creo que el colegio antes no era tan difícil ni como ahora, no digo difícil, pero tan absorbente, ¿no? Pero sí me organizaba de hacer las tareas antes de ir, también tenía muy claro que si me iba mal en el colegio me sacaban del ballet, entonces siempre quería que me vaya bien en el colegio, ¿no? Eh, equilibrabas para no fal... muy bien. Sí, sí, me cansaba porque, claro, no es normal tener toda la tarde libre, ver tele, hacer tareas, que tener que hacer las tareas, o ir al ballet y volver del ballet cansada y hacer las tareas, ¿no? Bueno, cuando uno habla de ballet, a veces cometemos el error que es así como que música clásica, que todo aburrido. No, en tu caso era totalmente diferente. Sí, para mí era como un mundo... Mágico, más allá de la música, ¿no? que puede ser muy monótona muy, muy igual ¿no? Para mí era como adentrarme a un mundo muy mágico Que yeah. me, me abrazaba desde, el, desde los pasos, desde las puntas, desde todo ¿no? ¿Qué canción te gustaba bailar de niña? Así, da, dejando un espacio, un paréntesis entre lo que es el, eh, la danza, el ballet bueno, yo siempre que he escuchado música, ya me imagino bailando, pero yo era una niña muy extraña, me gustaba mucho Silvio Rodríguez, La Trova. Pero eso no se baila. Yo lo bailaba. vos y, le dabas el ritmo. Claro, y más adelante, cuando pasó, hice una obra con esas con esa músicas, ah, ¿no? Bien. Pero me encantaba. Y música clásica siempre me ha gustado. Bueno, Chopin no. me ha gustado mucho desde chiquita. Ajá. ¿Algunas anécdotas de tu niñez? Eh, muchas, ¿no? Tengo el recuerdo de... ...de llegar, de tener muchos nervios en los exámenes del ballet o, o en las funciones... Uh -huh. ...pero esas anécdotas de sentirte que eras muy poderosa y que por ahí no estabas adelante... ...pero yo me sentía inmensa, ¿no? Tenía claro. como esa alegría y lo tomaba muy y en que serio. que te vean tu, y que vayan tus papás a claro, las presentaciones. Claro, me encantaba, me encantaba, sí sí, sí, sí, sí. Cada que había festival o presentación vos eras realizada. Sí, y además anécdotas hermosas porque he crecido con amigas que ahora son amigas de vida... Y bueno, el mundo nuestro era el ballet, así que mis amigas más allegadas son las del ballet que más del colegio. Ah, mira ¿no? qué lindo, ¿no? Sí. A ver, hablemos un poquito de tus referentes en el ámbito eh, artístico que tú tienes. ¿Quiénes podrían ser ahora o antes a quienes tú admirabas muchísimo y querías llegar a ser como ellos? Bueno, admiré muchísimos años a Mariela González, que yo creo que ha sido un referente para Bolivia como sí. bailarina. Y después... No había tanta información como ahora tienen los jóvenes para ver Instagram, YouTube, uh -huh. y tienes una cercanía muy real, ¿no?, de ver a gente. Pero de acá tenía admiraba mucho a las chicas más grandes, digamos, de mi escuela. Ya. Yeah. Eh, <risa> a Mariela también. Y, pero cuando salí eh, y me fui a Cuba, creo que ahí... Descubrí un mundo de referentes que me acompañan, bailarines cubanos maravillosos, ¿no? Ya, yeah. viajaste a Cuba. Estuve viviendo un ¿Hace año. ¿Hace cuántos años? Eso fue el 2003, 2004, yeah. perdón. Ya, yeah. ¿y cómo fue ese desprenderse de tu país para ir allá fuerte. en busca de ese sueño? Muy fuerte, porque además estábamos hablando en una época que no es como ahora que tenemos videollamadas, WhatsApp, yo no había Facebook entonces y estaba yéndome a Cuba en el momento en que no había internet o sea muy sí, muy complejo muy hermoso y fue como darme un sopapo porque claro me fui sola y tenía maestras donde me dijeron que teníamos que trabajar muchas cosas como de cero porque es muy claro. y el nivel era muy bueno entonces muy alto, ¿no? te encuentras con un espejo y si no te armas fuerte es muy fácil también que y decáis. todo lo que tú has aprendido pareciera como si fuera bastante minúsculo, ¿no? Sí, porque yo creo que aquí en Bolivia hay hay mucho arte, Sin hay mucho. Duda pero en Cuba claro las chicas van todo el día y van al colegio que es parte del mismo de la misma escuela de ballet claro, ¿no? no y esa disciplina que tal vez eh, sí. igual aquí la hay pero sí me es imagino difícil, que en otros sí. lados era un poquito más, más complicado sí total además que hacen una elección y eligen a, a niños que ya vienen con todo no <risa> <risa> superpoderes sí, sí. total en cambio aquí hay que trabajar ¿Y, ¿Y cómo fue eso de viajar a Cuba? ¿A través de una beca? Eh, sí, bueno, ¿tus yo, papis yo me contacté, bueno, yo acabé el, el colegio y tenía que estudiar, estaba estudiando comunicación, pero no quería hacer... Quería ¿Ibas que... a ser mi colega entonces? <ríe> sí, pero sabía que no, pero era como un poco que hay que hacerlo, hay que, hay que seguir, y en medio de eso yo quería hacer danza, pero hacer danza todo el día, ¿no? Y comencé a, a, a averiguar y encontré la Cátedra de Danza del ballet Nacional de Cuba, y ahí gestionando, mandando papeles, logré poder irme todo un año a hacerlo. Becada. Sí, y ayudada con mi, con mi tía, eh, con una, una comunicadora, además, que, que por ella también quería hacer comunicación. Y me fui con el apoyo de mis papás, porque claro, yo acababa de salir del colegio, somos tres hermanos, la menor soy, la única mujer, y decidí yeah. irme a un lugar donde no había internet, era muy complejo y me fui. Bueno, la producción eh, ha investigado un poquito de tu vida, nosotros nos hemos puesto a leer también algo de ti. Sabemos que has bailado eh, en el Teatro Colón, cuéntanos de esa experiencia, con qué valer. Bueno, después de que me fui a Cuba, me, me fui otro año. Al año que volví de Cuba, dije, tengo quiero seguir aprendiendo. Y postulé y fui a audicionar y quedábamos entre, entre 40 bailarines, quedamos como 5 bailarinas y wow. me gané una beca en el Teatro Colón. Que fue. Lo máximo, me Lo máximo y un cambio radical de Cuba, irte a vivir a, a Buenos Aires, que es como la gran ciudad. Claro. Mucho estuve ahí y bailé en el Teatro Colón. Bueno. Pasaba clases en el Teatro Colón porque las salas son en el subsuelo y bailé con un grupo que era eh, del, de las alumnas del, de la escuela Ajá. que se llamaba Argent Ballet. Debe ser envidia de muchos porque eh, a, a hartas personas que son parte o que tienen ese sueño de bailar eh, es, es llegar al Teatro Colón es y hermoso. lo lograste. Es hermoso. Y también bailé en el Teatro de La Habana que es el García Lorca. Ya. Yeah. Esos teatros que... Oh. No importa, solo pisar y que estás ahí y poder... Yo creo que son regalos de vida que, que no están tan lejos y que lo, más bien yo creo que tiene que ser el impulso para que los que quieran hacerlo se animen a hacerlo. no, no Y además esa aura, ¿no? ese no. espíritu que lleva cada uno de esos teatros que tú nos acabas sí. de nombrar, me imagino que ha sido un momento extraordinario eh, que lo vas a tener siempre en tu corazón para y siempre. para toda tu sí. vida. no Y todo el año, no todo lo que es estar un año en un lugar Lejos de tu familia, pero abocada a hacer eso, ¿no? Eso claro. que quieres. ¿Recuerdas qué obra presentaste eh, hicimos, en Cuba eh, y en Cuba Argentina? Hicimos Hansel y Gretel y en ah, Buenos Aires hicimos El Pájaro de Fuego. Uh -huh. ¿Y qué tal? Hermosísimo. <risa> <risa> Estuvo Listo. mi papá, pude llegar para ver ah, la, mira. la función. ¿Y cómo se sintió esa ovación del público internacional? ese Diferente. Momento cuando... Extrañas que estén tus allegados, pero te sientes muy orgullosa porque demuestras que a pesar de lo difícil que es aquí en Bolivia... ...pues estás representando también a tu país, claro. eso es muy lindo, ¿no? Uh -huh. Fue muy emocionante para muy ti. Fue emocionante, porque además en el curso eran puras argentinas y éramos... ...yo y una compañera éramos las únicas bolivianas, ¿no? Ah, yeah. en, y en la escuela éramos las extranjeras, digamos, ¿no? <risa> sí. Pero que estaban al mismo nivel, ¿no? Lindo, fue muy lindo, sí, mucho aprendizaje. Sí. <risa> ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no se animan, que sí están en la danza... ...pero no se animan a, a poder abrir sus fronteras? Que lo hagan, porque el cam yo creo que más allá de donde llegas, el camino es lo maravilloso, ¿no? Yo sí. recuerdo eso, pero me acuerdo también las audiciones, el estar sola, el ir a esas clases, el... El conocer otros maestros Creo que ahora además hay muchísimas más oportunidades que antes sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ir conociendo más de Trudy Murillo eh, Bailarina de ballet, además su maestra <risa> Quien ahora todo ese arte y, y ese talento Lo está transmitiendo de generación en generación Pero nuestra producción Trudy Nos ha preparado el siguiente video Para que conozcamos un poquito más allá en casa Y para ti, que sea sorpresa de las personas Que <risa> han accedido contar también parte De lo que conocen de tu vida roto la muñeca en eh, presentando mujeres en el Nuna y te he dejado bailando solita como loquita. Ahí está el video. Y bueno, hemos bailado tanto y hemos compartido tantas cosas. Te amo mucho. Estás en mi corazón y te agradezco siempre por inspirarme todos los días por tu alegría, por tu amor, por tu generosidad. Nos vemos en un ratito en Mandala. Besos. Mira, la sorpresa de tu amiga Adriana que accedió hermoso. a conversar con la producción. <ríe> Qué hermoso. Es que yo creo que de eso se trata la vida y el arte, ¿no? La, lo que te regala. Claro. Y esas son las personas que me han regalado esto también. ¿Hace cuántos años que conoces a Adriana? Y nos conocemos con Adriana. Bueno, yo entré, yo tenía, yo tenía siete cuando me cambié de escuela, ocho, y ella tenía diez. O yeah. sea que son como unos. 20 años, ¿no? 20 sí. años. Más, sí. ¿no? Él, y ella es la madrina de mi hijo, de mi primogénito. Uh -huh. Ella hablaba de Mandala, nos vemos en un ratito, decía. No sé si a las 11 de la noche debe estar abierto hoy en domingo, pero sí. Es que me ella va a clases los días. conmigo de ballet también. Ajá. Porque Adri es bailarina y por el, eh, ahora está tomando clases. Yo sigo dando clases, pero seguimos bailando ambas, ¿no? Sí. Entonces me dijo, nos vemos porque nos íbamos a encontrar. Claro. ¿Y eh, Mandala se crea. Es mi escuela. ¿Es tu escuela? Es mi escuela que cumple 12 años. No. En realidad, Mandala la, la, la creo yo cuando vuelvo de Argentina y pienso instalarme en Bolivia. Uh -huh. y, y yo digo que quería seguir bailando, pero también quería eh, como compartir todo lo que aprendí, formar claro. gente, ¿no? Entonces, creo Mandala sola, así en... En un gimnasio y después en mi casa, y así con tres alumnas, cinco, y ahora cumplimos 12 años. 12 años. Sí. ¿Aquí en La Paz dónde están? Estamos en la 28 de los Pines. Ah, qué lindo. Sí. Hemos ¿No, ¿no mucho es mucho. al lado de Sejip, por ahí? Creo, donde era Sejip antes? Eh... Porque una vez fui por ahí y, ah, y terminé en un palo. que, había, ajá, que había por ahí? ¿no? Sí. Tu salón, ¿no? Había Sejip. Ah, es más arriba. Claro, pero... más arribita, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Ves para que vean que.? De una u otra manera en La Paz uno se conoce. Sí. Este que es muy chiquito. Llegué a ese lugar por alguien que tenía que acompañar tenía y dejarle que el vale. no, no, yo no sé bailar. Te cuento que no sé bailar. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. No, me dicen que tengo dos pies izquierdos. Eso dicen. Sí, ¿no? Sí. A ver, ojalá, nunca es tarde, dice. Más adelante vamos a contactarnos bueno. para que podamos de aquí hasta fin de año, por lo menos, tener un paso básico de, de, de una danza contemporánea, Eso. no tanto de ballet clásico. clásico, ¿no? Sí. Bueno, Trudy, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y al volver con referentes estaremos compartiendo un poquito más de esta fenomenal, talentosa bailarina.